Con numerosos seguidores y detractores es indiscutible que las artes marciales mixtas o MMA están experimentando un momento de cervecencia en la actualidad. Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han propiciado el crecimiento de un negocio multimillonario que llega a los hogares de todo el mundo. Pero, ¿qué piensan los deportistas y profesionales de las artes marciales sobre las MMA? Hemos preguntado a maestros, competidores y figuras de reconocido prestigio en diferentes estilos. Su opinión sobre este fenómeno de masas que mueve cantidades astronómicas de dinero e intereses en todos los países del mundo. Un ejemplo es la compañía de eventos de entretenimiento UFC, que se vendió por 4.000 millones de dólares en 2016. A continuación, os dejamos algunos de sus testimonios y opiniones. Las MMA son artes marciales mixtas. ...son digamos la evolución de los deportes de contacto... ...la búsqueda del atleta de deportes de contacto más completo... ...el, el hogar del maestro orientre. ...del que todo sabe y de nada entiende... ...de que lo tocas todo pero no eres especialista en nada... ...eres muy bueno en todo pero no el mejor en nada... ...las MMA para mí es un estilo de vida, es lo que a mí me mantiene, lo que a mí me mantiene sereno y, bueno, pues, para mí es mi, mi gran amor. Bueno, pero la imagen del competidor de otras marciales mixtas es que es como, hay, hay tantos tipos de imagen como personas, cada persona es un mundo y cada persona refleja su su propio ser. En las artes marciales mixtas es un deporte violento, sí lo es, porque estás utilizando la violencia, no, actos repentinos para acabar lo antes posible la pelea, porque ocultar eso sería sería sería falso. Eh, sí que hay ciertos valores y tal, pero son los valores de cada uno. Eso de, de, de generalizar el tema de los valores en un en una actividad, sea deporte, sea artes marciales, sea, sea pintura, música y tal, no creo que sea real, porque cada, los valores son de las dos personas y en todos los campos hay personas que, de un perfil y de otro. Y cada uno tiene valores mejores, peores y según puntos de vista. Yo recomiendo el MMA profesionales, no una base de niños, lo que yo veo de mi punto de vista, que tiene todo mi respeto y que siga así, muy bien, pero que hoy en día... El... No tiene una base que diga... Es más, no tiene todavía la federación oficial que ellos digan esto está bien o está mal. Entonces, lo que yo veo, y lo veo mal, es que en Estados Unidos es, es ya un atleta, que, que cuando él entrena, entrena como un atleta ya, hace MMA, ya, como junto. Y aquí el problema que tenemos es que hacemos para y, y jiu y mezclamos con Muay Thai. Y la mezcla es MMA. No, eso no es un trabajo por separado aunque nos hayamos visto abocados a esto durante años ya que hemos tenido que coger y yo fui el primero personas con una base de otros deportes y con, ya con una edad y una vez casi terminada su carrera deportiva en estos deportes ya sea el judo ya sea la lucha ya sea el muay thai, el boxeo eh, o, o cualquier eh, otro deporte de combate y reciclarlos entre comillas para hacer un MMA completo. Como el pugilato, de que, que, que ya se practicaba en las, prim, en las primeras Olimpiadas, o el pancratión, que, que, que para mí fueron las primeras MMA. Una evolución coherente y completa, después de muchos años, de todo lo que se puede llamar arte marcial y deporte de contacto. Eh, creo que las MMA van a seguir evolucionando y deben seguir evolucionando. Bien, yo... Eh... ...yo parto de la base de que está, está todo inventado... ...lo que se pretende siempre es acomodar cosas que ya existen... ...y que conocemos todos para hacer dinero... ...entonces... Eh, eh, ...yo recuerdo antaño una muy famosa revista de arte marciales... ...que no voy a decir el nombre... ...que todas las semanas... ...salía un, un estilo distinto... ...con nombres que decían... ...bueno y esto qué es... ...cuando tú analizabas un poco tiraba de técnica... ...o te ponía las series técnicas mediante fotos... ...no había nada nuevo... ...la MMA... Es un negocio, está más claro que el agua. Que no digo que esté mal ni que esté bien. Creo que no aporta los valores tradicionales de las artes marciales. Incluso Rickson Gracie, que fue uno de los, de los pioneros, quizás exista la mimea por él, ante el valetudo, etc. O sea, se retiró diciendo lo mismo. Es decir, no, no es una actividad, por decirlo de otra manera, porque no es un arte marcial, es una actividad que aporte nada bueno a los críos. Esta es mi opinión. MMA eh, asociado a un mundial y espectáculo. Eh, en cuanto a MMA, enfoque educativo, para mí no existe. O sea, a mí me pueden gustar más o menos la MMA, me puede entretener, me puede divertir, pero bajo mi punto de vista no se puede formar a un niño para las MMA. Todo un niño lo puede formar en el ámbito eh, deportivo, de lucha, de lo que sea, y que cuando sea adulto, pues siga mezclando sus tipos de lucha o sus conocimientos y desemboque con cierta edad a las MMA, pero las MMA, te gustan más o te gustan menos, hay que separarlo completamente del enfoque educativo del deporte y asociarlo al deporte espectáculo, como lo es, unos valores completamente diferentes que no, que no buscamos o que yo no busco en la educación de, de los niños. Está Habiendo grandes espectáculos deportivos con el pay view de la televisión y todo eso, pero vamos, esto verdaderamente ha existido toda la vida. ¿no? Las MMA las practico, me encantan. La competición me gusta los combates de alto nivel con un gran nivel de arbitraje porque conlleva un peligro superior a otros deportes de, de contacto y así como crítica abierta y clara no me gusta que sea un arte marcial rodeado de esteroides y eso no tiene nada que ver con las artes marciales, en contra de, de cualquier tipo de drogas. ...pero que por hacer un combate en que te paguen 150 euros, eh, lleves tu cuerpo al 300% y tu agresividad al 1000 por 1000 que es lo que producen los esteroides, creo que no es, no es bueno. Puedo Yo no lo haría, pero puedo respetar al deportista de alto nivel, que si gana un, un gran criterium de atletismo se lleva un millón de dólares o que para terminar la temporada de fútbol necesita algo para poderse recuperar o para algún tipo de cosas, en que estás hablando ya de un deporte que ya no es deporte, es súper espectáculo profesional. Entonces yo puedo entender el súper espectáculo profesional, ellos verán lo que hacen con, con su cuerpo, pero además el otro día tuve una reunión en el Consejo Superior de los Deportes y hablando con el director general de alta competición le dije la, la gran preocupación sobre el dopaje, ¿no? Y era al principio, como todo el mundo ve el dopaje, como el, el el atleta olímpico, el ciclista. A mí el atleta olímpico y el ciclista me dan me dan igual. Ellos verán lo que hacen porque obedece a, a, a criterios económicos principalmente, ¿no? Pero al chaval de 16 años y que se quiere poner en seis meses como Arnold Schwarzenegger o llegar a ser Rodrigo eh, Minotauro o George Sampierre, y ya además incluso eso entra ya no solo a nivel del culturista, de mover más peso, sino al tema ya de, de, de las artes de, de combate, en ese momento dejan de ser artes ya. Y, y en Estados Unidos, que es hombre, la cuna, digamos, de las artes marciales mixta, competición, están en Brasil, que tampoco es así, porque antes de lo brasileño ya se hacía en otro sitio, pero bueno son los que sacan un poquito la fama y luego ya el boom es en Estados Unidos, ¿no? Como siempre, y allí hay, hay gimnasios en que entrenan niños. Pero claro, ellos parten, aparte de, o bien de la tradición del jiu-jitsu brasileño, o bien de la gran aceptación que tiene como deporte educativo, la lucha libre, la, las luchas olímpicas en los colegios, ¿no? Entonces, es, digamos, es el hacer un, un deporte duro, pero que además conlleva una serie de... De, ...de valores... ...y eso no se debe perder nunca... ...y quizás... ...algunos profesores lo pierden". Lo que se ve en la... ...en la tele y en los vídeos muchas veces es... ...es fruto del morbo... ...el morbo vende... ...el morbo es comercial... ...lo demás no lo es tanto... ...entonces... ...hay que... ...indagar un poco... ...detrás de esa máscara que nos ofrecen a priori... Eh, en lo que hay detrás de todo eso, ¿qué hay detrás del telón? Pues aquí entrenamos pues, un montón de habilidades motrices, un montón de entrenamientos propioceptivos, un montón de, de entrenamientos in, bueno, pues, interválicos, aeróbicos, anaeróbicos, tal. que te ponen en muy buena forma, son muy, fu muy funcionales, muy funcionales porque trabajan mucho con el movimiento natural del cuerpo. Entonces, eso lo convierte en un, en, en un deporte muy, muy bueno para la salud, muy saludable. Entonces, al, final, al fin y al cabo, el deporte no está reñido con los valores de la persona. El que es malo va a ser malo acá en MMA o no, porque el que es malo si hace pádel es un tío malo que practica pádel, por ejemplo. ...y por el contrario, el que es bueno, pues bueno... ...entonces, no creo que haya que quedarse con, con eso... ...es más, yo creo que los deportes de contacto en sí... ...yo creo que son, eh, por norma general... ...es un deporte, es violento... ...vamos, es agresivo, ¿no?... ...eso no tampoco, negarlo es una tontería, ¿no?... ...porque se trata de, de golpear al otro... ...pero, está practicado por caballero y por damas. Hay unos, unos cánones de conducta que sin estar establecidos son como normas sociales no escritas. La verdad es que con todos los rivales con los que me he enfrentado, tengo una buena amistad. De hecho, curiosamente, la final del The Ultimate Fighter es Eric Perry Montaño. Con él tengo yo una amistad más buenísima. Él está allí, yo estoy aquí, bueno, y mantenemos las la conversaciones por redes sociales y por tal. Pero yo a él lo aprecio un montón y yo sé que él me aprecia a mí un montón. Porque hemos cumplido un sueño y lo hemos cumplido juntos. Hemos peleado en el UFC. Toma. Y lo hemos hecho juntos. Él contra mí, yo contra él. Y estoy haciendo lo que más me gusta en esta vida, lo que yo he escogido libremente. ...no es mi rival... ...es más... ...todos los rivales... ...de alguna manera... ...son compañeros... ...porque tú para incrementar tu currículum los necesitas... ...y tus rivales te necesitan a ti para incrementar su currículum... ...entonces... ...no... ...yo es que no lo veo como enemigos... ...lo veo como rivales en el momento de... ...pero enemigos han hecho ¿no? y estoy simplemente haciendo mi deporte el que tanto amo sí yo mira yo pienso que las mma bueno pues tienen un.. son impactantes sobre todo cuando de ellos se crea el morbo pero que el morbo muchas veces necesario está muy demonizado el morbo hace que despierte una curiosidad la curiosidad el interés el interés al final termina tal pero como todo tiene que tener sus cantidades diarias recomendadas, como los medicamentos y todo ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría aportar a la sociedad? Mira, más que la competición de un UFC, en cuanto a valor estamos hablando, ¿eh? Para mí aporta mucho más un The Ultimate Fighter, porque se ve a la persona, y no al personaje, que también es necesario. Digamos que el personaje es lo que tú muestras de cara al público, a los fans, a los medios, a las redes sociales. Bueno, pues tú muestras tu parte de vida laboral, deportiva, que es la que tienes que mostrar. En el The Ultimate Fighter, que es el famoso reality de UFC, se ve también a la persona. Porque tanto tiempo tú no puedes hacer un teatro. Tú no puedes mantener un, tú no puedes crear un personaje para vivir ese tipo de reality y aguantarlo durante dos meses no, no lo aguanta. Y te lo digo desde, desde dentro, que no lo aguanta. Al final tu persona. tu persona, tu personalidad, vamos, verás. Sale a flote. Entonces ahí se ven pues que esas personas que son agresivas violenta y ta, ta ta ta se le ve que tienen sentimientos, se le ve que también lloran se le, ve, se le ve lo que hay detrás de esa teoría de las máscaras que ya hablaban los filósofos antiguos yo soy bastante emocional y a los vídeos desde Ultimate Fighter me remito que, que si salgo en ocho capítulos en cuatro o cinco estoy llorando pero ni me da vergüenza, ni me da, al no, revés, esto es lo que hay pues es que no hay más y es que no hay más, es que detrás de cualquier personaje hay una persona y tú ves que a la gente, que los luchadores eh, muestran su personaje duro, tal, no sé cuánto, pero que después hay una persona, que hay unos sentimientos ...muy arraigado, que cada uno tiene su, sus patrones de comportamiento... ...sus protocolos, su, sus directrices a la hora de encaminar su vida... ...su ideología, su... ...todo, todo, todo, su cultura, todo... ...y el de Ultimate Fighter, por ejemplo, te permite mostrarlo... Te, te, ...a nosotros mostrarlo, a, a las personas verlo... ...entonces la gente cambia el concepto... ...cambia el concepto de lo que es un luchador... Yo sé que a mí el rol de luchador no me pega. Cuando la gente habla conmigo dice, hostia, es que no parece, es que tampoco quiero parecer el rol de luchador que tú tienes estereotipado aquí. No lo sigo nunca. No tengo que ir demostrando que soy un tipo duro. No lo soy. Lloro. Siento. Soy duro, o me creo que soy duro en el optómono. ...pero después soy un bland y blue... ...sí, sí... ...pasa nada... ...y me gusta ser así... ...porque eso me permite estar más sensible... ...a todo lo cuanto me rodea... ...me permite disfrutar de otras cosas... ...no solamente de la lucha... ...me permite pues... ...relacionarme con otro tipo de gente... ...con otro tipo de personas que no... ...que, que a priori no casan conmigo... ...soy un tío sensible... ...espero que el, que el concepto de las MMA... ...pues vaya cambiando poquito a poco... ...el cliente te tiene que gustar, ojo... ...simplemente... ...no bueno, pueda aceptar como deporte, un deporte más y tal... ...que... Mmm, ...uno... ...la mayoría de la gente no sabe lo duro... ...a la par de apasionante... Pero lo duro, voy a hacer hincapié en lo duro, que es luchar en un UFC. No lo sabe. Hay mucha gente que se queda con que... si te salió mal el combate o te salió bien. Si te salió bien, eres un héroe. Si te salió mal, eres un vaina. Pero y todo lo que hay detrás es súper duro. Súper duro tanto los entrenos como los... Como el atender a los medios, cuando yo nunca he atendido a medios, como llevar una serie de redes sociales, que yo no he llevado nunca a redes sociales, a nivel usuario sí, pero a nivel ya comercial laboral no. Eh, atender a bueno pues críticas constructivas, las destructivas, aprender a hacer, no a hacer aprecio, aprender a todas esas cosas, son muchas cosas que si tú no tienes tu mente bien ordenada o directamente estás loco no vas a ser capaz ni de procesar ni de canalizar así que a medida que voy aprendiendo voy haciendo a medida que voy haciendo voy aprendiendo pero que a mí me gustaría que la gente por un momento se pusiera en la piel de un deportista de élite al que su objetivo le supone un gran sacrificio y la palabra gran la pongo con mayúscula en negrita, cursiva, entre comillas, y con doble signo de admiración. Yo no sabía que eso era tan grande hasta ahora. Porque al final, pelear, luchar, ya sea en UFC o en otro evento, es lo que llevamos haciendo toda la vida, los luchadores, ¿verdad? Es lo que menos, entre comillas, te preocupa. ...lo que más te preocupa es aquello que no domina... ...lo que no has hecho antes... ...entonces... ...es odio ¿eh? ...es bonito... ...pero hay que saber disfrutar de eso... ...y hay gente que no lo concibe... ...hay que saber, hay que saber también disfrutar de eso... ...solamente eso... ...y hasta aquí". Han cogido una, una, una pregunta que sea siempre siempre ha estado... ...siempre presente en el mundo de las artes marciales... ¿no? Y siempre, oye, ¿quién mejor, quién gana, el judo, el karate, el taekwondo, el Aikido, tal? Esa pregunta que siempre le sale al, al, al que no, no conoce el arte marcial. Y como es algo que parece que está en la sociedad, que, que se pregunta a la sociedad por qué, porque hay mucha disciplina de ese tipo, pues parece que, que han, bueno, un grupo de gente quizá venga del mundo americano, de Norteamérica, y han dicho, esto, esta, esta pregunta da mucho juego y, y vamos a coger artistas marciales, los vamos a meter, como empezaron en su momento, en una jaula, y a ver lo que pasa y, y, y vender y vender espectáculos. Pero yo creo que les falta mucho a nivel de, de educativo y de formación. Yo creo que está muy limitado comparado con las artes marciales. Pura, eh, que vienen de, de, de, de la tradición, de, de la filosofía oriental, no tiene nada que ver una cosa con la otra, con todo el respeto y que, y que pueden practicar, en fin, eh, yo respeto mucho a los practicantes de ese tipo de actividades, pero en el ámbito educativo yo creo que no, no podíamos en, quizá encajarla, ¿no? yo por lo menos no la encajaría. Bueno, yo tengo claro que el deporte espectáculo siempre ha sido desde los tiempos de los romanos, desde la lucha de gladiadores, ¿no? Hemos, eh, hemos trasladado la lucha de gladiadores antiguas y los leones y todas estas cosas al mundo moderno. Nosotros vivimos en una cultura pop. Una, la palabra pop lo dice, es algo, algo pasajero, algo eventual, algo que brilla durante un momento, ya lo dijo Andy Warhol, 15 minutos de gloria y menos, ¿no? y luego desaparece. Eh, casi todos los ámbitos de nuestra cultura no deja de, de, ser, de, de estar influida por el pop, desde la, la, a nivel más intelectual, a nivel incluso religioso, a nivel filosófico. Habías escuchado hablar de la filosofía pop. ¿Por qué las artes marciales y los deportes de combate no iban a, a, hacerlo, a, a estar influidos por esta cultura? ¿no? El deporte espectáculo no es más que la expresión pop de las artes marciales. Y eso hay que entenderlo. Durante un tiempo no comprendí esto. Entonces yo era la que decía, ¿por qué tal? ¿por qué cual? Pero sí, se entiende y se comprende que hoy el deporte espectáculo a todos los niveles, no solamente artes marciales, sino a otros niveles, es un mal menor. Porque al fin y al cabo eh, las artes marciales siempre se han movido en ese mundo de la marginalidad. ¿no? Siempre han sido deportes minoritarios. En Francia, a lo mejor, el judo es un deporte más masivo, pero en general, sobre todo en España, es así. Pero es un mal menor porque es lo que nos expone o lo que expone al deporte en, en general y al arte marcial en particular al gran público. Y ahí empieza a la financiación, el dinero, y eso es interesante para mucha gente. Pero no deja de ser una expresión pop del, del arte marcial. Y una vez que se entienda esto y se sepa distinguir muy bien lo que es arte marcial con su carga de… depende también del arte marcial que estés practicando, con su carga de, de valores y con su, con su contexto y con las motivaciones por las que la, tú la quieres practicar, de la expresión deporte-espectáculo, que significa la atracción para el gran público, organización de competiciones, pues yo creo que, que se puede, digamos, convivir al menos, eh, si, si no amigablemente, por lo menos cortésmente ¿no? En el judo esto se ha visto perfectamente. Cuando lo, la Federación Internacional de Judo ha visto que el judo pasaba a ser un deporte de moda, pasaba a ser desbancado por otros artes marciales como deporte de moda, ellos han intentado, pues, por ejemplo, cambiar el color de los kimonos para que la gente sepa distinguir las técnicas de los judokas, sobre todo en el trabajo en el suelo y otras muchas cosas. Eh, y esto es así. Los medios mandan, la televisión mandan, porque hoy día el deporte pop manda y el deporte espectáculo manda. Pero claro, si tú ya eres un artista marcial serio, que buscas algo más, la competición es la competición y eso es apasionante y yo que he sido competidora y alma de competidora y busqué a un entrenador que también tenía alma de competidor, que necesitaba, ese, tenía ese afán de superación como yo lo tenía, lo sentía, yo no hubiera podido, quiero decir, eh, comprendí mucha, muchas cosas a través de la competición, el respeto a mí misma, a los demás, todo lo que hablé antes. Pero la competición no deja de ser eso, algo que pasa, algo eventual y algo que se que, que pasará y tiene que dar el pozo, lo verdadero, lo bueno. Y así lo veo yo. Esa chica hizo eso, le prohibieron desde la Federación Internacional de Judo y Americana de Judo de, de hacer el tránsito, si no la echaban de competir y ella dijo, ahí os quedáis, me voy al deporte espectáculo porque ahí es donde está el negocio. ¿Y quién...? Y quién la puede criticar, no sé que yo aquí la critique, yo digo que, por supuesto, si ese es tu futuro y tu porvenir, y tienes patrocinadores que te pagan millones de dólares por verte pelear, adelante, que por la medalla olímpica te van a dar 10.000 mil dólares y a gracia. Entonces esto es inevitable. Y hay que comprenderlo, hay que comprenderlo. Pero el de arte marcial, desde luego, para mí, de lo que te tiene que quedar son los valores y lo que has aprendido en el camino. No es el fin, es el medio. La mayoría de, esa, de, de esas corrientes eh, eh, se nutren del de artista marcial. En realidad se nutren mucho del artista marcial, de boceadores, de artistas marciales. Eh, están nutridos de esa gente que muchos de ellos vienen con una carga filosófica ya. Ya vienen porque han, han mamado ¿no? eh, eh, el arte marcial. Pero ¿qué pasará dentro de 15 años? Hoy en día... Es verdad que hay mucha repercusión con todo esto, porque generalmente se están nutriendo de gente que, que tiene ya una cierta edad, que han pasado por el karate o por el judo, por el boceo, bueno, ya tienen, son maduros. Para, pero qué pasará si, si se inicia desde pequeño un niño con, el, con vale todo, con oh, eso hay que tener cuidado, porque yo no la calificaría, ahora que lo recuerdo, como los modernos gladiadores, de alguna manera porque muchos empiezan realmente con otras artes marciales en las que les falta algo, lo que comentaba anteriormente que no era exactamente algo lo que buscaba entonces han encontrado en el MMA algo que primero no les encasilla nada concreto no un estilo concreto no una enseñanza concreta que pueden parecer desde afuera rígida como un estilo, bueno, no sé, Shotokan, Ryu Shaolin, Shaolin Shikempo que tiene una regla, una forma de práctica, una disciplina que a muchos no les gusta solamente hay que entender que la psicología de esa persona es eh, quizás simplemente buscar algo diferente y en el MMA, como he dicho, ha encontrado algo distinto que yo lo digo, lo equiparo por la dureza por la, la parte de espectáculo que tiene también porque si nadie ve esos combates no tienen ningún sentido se pierde un poco, porque nadie practica MMA para pelearse en la calle ¿no? tampoco tendría sentido entonces un poco todo ese componente de, de factores hace que que esas personas se sientan a gusto practicando eso. Y yo pienso, si te sientes a gusto haciendo algo y no perjudica a terceros, pues estupendo. Yo soy, primero, totalmente contrario en ese sentido a que niños, yo considero que una edad menor, a los 14 años, no deben competir en, en combate, en ningún estilo. El mensaje que se transmite realmente es de violento. Porque en un ring no se ve o no se transmite el esfuerzo que está haciendo ese competidor por llegar a tener la condición física que tiene, no ya a ganar o perder el combate, sino a tener esa condición física, ese aguante, esa capacidad de encajar golpes que es impresionante. Eso no se ve el trabajo que hay detrás de eso, pero es que eso no se va a ver en el espectáculo que estamos dando. Ahí se va a ver sangre. Cuanto más se golpea la gente, más daño se hace, mejor, la gente se enaltece más. Porque es una vía de escape para que la gente suelte su, su frustración, su agresividad, su, su ganas de chillar que necesitan muchas veces. ...su falta de comunicación real... ...que estamos padeciendo en esta, en esta sociedad... ...todo eso sigue para que en una, viendo ese tipo de espectáculo ...pues salga fuera ...y no es precisamente lo mejor para la educación de un niño... ...entonces los niños los apartaría de MMA totalmente. Hay que ser un caballero, creo yo... ...que hay muy pocos, eh, ya... ...hay muy pocos, ahora mismo en los deportes de contacto... ...lo único que se lleva es el face to face... ...antes en los pesajes, el... ...una pseudo pelea antes de la pelea... ...para mí todo eso es basura... ...y no hace ningún bien al deporte... ...y ningún bien a las generaciones venideras... ...porque lo que... ...lo que imparte... ...y lo que divulga... ...y lo que apoya... ...y lo que promueve... ...es una actitud agresiva frente al semejante... ...y es total... ...el lado es la... ...la antítesis de lo que esto quiere de lo que las artes marciales quieren educar y inculcar a la gente, es totalmente la antítesis. O sea, no quiero dar una imagen negativa, hablo de esa parte como que no me gusta, pero luego suele ocurrir siempre lo siguiente, que en enfrentamientos súper crudos, sangrientos y de muchísimos golpes, luego el final siempre es el respeto porque ya te has dado de hostias, y ya has llegado al extremo, y ya has pasado ese extremo, y quedan dos personas. Que luego tienen que volver cada uno a su casa y a su vida. Entonces, a pesar del face-to-face -face horrible, del de marketing este brutal, lo único que prevalece es el respeto entre dos hombres y ya está. Y al igual que digo una cosa, también tienes un parte bueno. Que el auge del, de, por ejemplo, de cada uno, del MMA ahora no es que hayan sido que hayan tenido más boom por ejemplo que el boxeo antaño lo que pasa es que ahora hay más medios de comunicación internet que digamos que lo podemos llamar la televisión global es lo que ha hecho que ahora deportes de, de contacto emergentes pues, hayan tenido el boom que tienen eh, por ejemplo el boxeo eso eh, en España antiguamente pues eso era era un boom social, lo que pasa que, bueno, no, no ha tenido mayor repercusión ni han dejado que, que florezca más. Y en Estados Unidos, pues yo creo que desde de muchísimo tiempo antes siempre ha sido ¿Sale? un ¿Sale? auténtico espectáculo. ¿sale? Y ahora con el K1, ¿por qué? Pues eso, yo creo que, que gracias a Internet y... pues a, los combates se ven pues, porque a la gente le gusta. Yo no sé, pero aquí en España, eh, llámale X, no deja no, no hay en televisión, pero a la gente, a la gente le gusta. Bueno, no hay más que ver en, en Internet, por ejemplo, en el canal de YouTube, las visualizaciones que tienen las peleas, tanto de competiciones locales como profesionales de por ahí fuera. Tienen bueno, innumerables visualizaciones y a la gente habla con ellos y le gusta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema yo creo que es cuestión de cuestión de, de época. Ahora es lo que dice Julio. Ahora cualquiera que quiera una pelea de MMA la ve y ya está. Se mete en internet y ya está. Pero no tienen ahora más repercusión. No, no es más espectacular ahora un combate de MMA que hace 10 años ve... O hace 30 años ve... <coughs> a Acacios Clay con Joe Frazier, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, es cuestión de, de épocas. Bueno, yo yo no lo llamaría arte marcial o sea yo es que lo que he comentado un poco antes el artista marcial el que hace arte marcial es un artista y el que hace MMA no es un artista es un deportista entonces no tiene nada que ver los valores de los valores que te da un arte marcial arte marcial no te lo da una competición que sí es verdad que es mucho más vistoso pues por eso se paga <coughs> se paga más dinero en la MMA, que por ejemplo en karate, porque el karate no es profesional, es solo amateur, el judo es amateur, el, el taekwondo es amateur, cualquier arte marcial es amateur y el MMA, por ejemplo, es un deporte. Entonces, mmm, no, va, no va ligado el arte marcial con el deporte de contacto. Son cosas, para mí, ¿eh? totalmente diferentes. Hombre, tiene, yo pienso que tiene los mismos valores, ¿no? que tienen los mismos valores y, y mí, como es un deporte de lucha, yo creo que todo lo que hemos estado hablando se le puede aplicar a ellos. ¿no? yo no, no te, Nunca te voy a hablar mal de, de un arte marcial. Yo, no se habla mal de los deportes, ni, ni que es mejor ni peor, sino el que los enseña o que los practica. ¿no? Eso es. Entonces, a mí me parece un deporte respetable y, y con los mismos valores que pueda tener el kickboxing, el full contact, el fútbol o cualquier otra cosa. ¿no? Y necesita los mismos requisitos. ¿no? la dedicación, el entrenamiento, el respeto y la autoestima. Yo creo que el MMA, lo llamarán MMA, pero los antiguos guerreros chinos de miles de años hacían técnica de suelo y hacían técnica de todo. Entonces, eh, pienso eso, ¿no? Que, que un, un, un guerrero, porque ya no miramos jugar artes marciales, yo lo veo más de otro aspecto, ¿no? Porque yo siempre lo he enfocado para lo que me gusta, las, el, lo que es la... A mí me ha gustado la defensa personal. A lo mejor la gente se mete para, defender, para defenderse de los demás. A mí me ha gustado la defensa personal porque me gustaba el tema de la protección para defender a los demás. ¿no? Y entonces yo, yo tengo la visión un poquito más de guerrero. ¿no? Y un guerrero pues tiene que estar preparado en todo cuantas más técnicas tengas, si tienes técnica de suelo, si tienes técnica de puño, si tienes técnica de mano vacía, de agarre, de todo, pues eh, cuanto más completo sea, mejor competidor vas a ser, o mejor artista marcial vas a ser, o mejor guerrero vas a ser. ¿no? Una exhibición o una competición en la cual no se va al va Valcao. Va pero va al caos cao propiciado por, el, por la persona que está, que está haciendo el combate, y no se respeta absolutamente la integridad de la persona. Entonces, claro, yo he visto muchísimos combates de artes marciales mixtas y la agresión es brutal, aunque hay un árbitro que esté cortando, hay una persona que hasta que, hasta que no, golpeando, golpeando la cabeza, y eso mmm, es todo lo contrario de lo que es la competición nuestra, porque el control a la cara es, es absoluto. entonces Yo creo que dan una muy mala imagen de lo que es la disciplina de artes marciales en general. O sea, yo estoy totalmente en contra. Los luchadores de, de MMA, los luchadores de kickbox, de boxeo, la gente ve personas violentas, personas que... como los animales, ¿no? Yo ya... yo soy un padre de familia, tengo mi hija, tengo mi familia, soy un tío que me dedico 100% a, la, a lo que hago, ¿vale? Cuando no estoy entrenando, estoy en casa con mi familia, estoy trabajando, somos personas normales, eh, personas que, que tenemos que nos abdicar de un, un montón de cosas, de fiestas, de, de estar de, de haciendo tonterías por la calle, ¿vale? porque somos personas que trabajamos en serio. Y eh, yo para llegar donde he llegado, he tenido que trabajar muy, mucho, mucho, mucho y duro. ¿sabes? Entonces para los tíos que quieren llegar lejos, es lo que digo, tienen que trabajar, entrenar, entrenar, entrenar. Y la gente que no trabaja en serio, que está haciendo tonterías por la calle, que pasa mala imagen de, de nosotros, son los tíos que nunca van a llegar en, en, algún, sabe, en un en UFC, en un UFC, en grandes veladas. Sabe? Eh, es lo que ha dicho. Esta gente no, no representa luchadores de verdad. Sabe? Luchadores de verdad... Somos nobles, somos eh, respetuosos, ¿sabe? siempre estamos, eh, respetamos la sociedad, respetamos las personas normales que viven en la calle, los mayores. Sí, siempre que estoy en la calle veo un tío que está eh, llevando algo muy pesado y puedo, y puedo ayudar, lo ayudo ¿sabe? como personas. Somos personas normales, ¿sabe? que tenemos una profesión, que cuando estamos dentro de la aula tenemos que... Tenemos que luchar, luchar para vivir, es mi trabajo, es mi vida, pero luego después los luchadores, mi adversario que nos pegamos, es un tío que es mi amigo, comemos juntos, lo respeto como persona, entonces somos personas normales y tan naru, más, mi a mí también me parece bueno, bastante interesante. Bueno, es interesante, es una visión, es, hombre, es, uh -huh. es una visión. Yo creo que, que he echado un poquito de agua fría ahí en medio y ver qué es además, lo que ocurre. Además, Caizo, nuestro fundador, decía que había que estudiar los principios que hay detrás de las técnicas. Desde el punto de vista de defensa personal, unas son más contundentes que otras. Entonces yo no voy a abandonar medio arte marcial porque el otro medio ha sido más contundente. Pero lo que es cierto es que cosas como el MMA lo que hace es que ponen en valor las cosas que realmente funcionan de verdad. Entonces es, como yo digo, es una visión de realidad en MMA.